Hola, soy Claudio. Y vamos a ver otro chiche más que tiene Inkscape y que nos puede llegar a ser de mucha ayuda. Eh, no sé si recuerdan cuando nosotros veíamos eh, cómo adaptar un texto a una forma. ¿sí? yo hacía una, eh, hice una curva, BC y el texto después lo adapté a esa curva, y yo les decía que. La, la curva sigue estando, salvo que la transform, lo transformemos a, al texto y a la curva a, eh, a un trayecto, ¿sí? De un objeto a un trayecto. Que se perdían las características de editar el texto, ¿sí? O sea, no podíamos ser, volver a hacer clic y eh, cambiar palabras o cambiar las fuentes... O ese tipo de cosas. Y en un principio parecía que... Bueno, sí, está bueno porque ya no necesito la curvita, pero... Me, me jodió un poco el laburo, porque si quiero hacer alguna corrección... Sí, pero también tiene un lado positivo eso. Y fíjense, ahora se los voy a mostrar. Eh, yo acá tengo lo del video anterior. Sí, el texto que está adaptado está fluyendo dentro del... Eh, en este caso es un círculo. ¿Ah? Eh, entonces, fíjense lo que voy a hacer. Yo voy a, puedo, si quiero, seleccionar el texto. Esto funciona tanto para párrafos como para textos chiquitos, ¿sí? Yo pongo, qué sé yo, no sé, Claudio. Y también funciona. Vamos a ver después. Voy a moverlo acá, si no, no molesta. Bien entonces selecciono el texto y le puedo decir voy a trayecto objeto trayecto aparentemente no hizo nada ¿sí? salvo lo que ya dijimos que yo ya no puedo editar ¿sí? yo me voy a parar acá entre la O y la M a ver si puedo entre la M y la O y aprieto la barra espaciadora, no hace nada. ¿Sí? No me permite modificarlo. Pero, esto ahora ya es un trayecto. ¿sí? ¿Qué significa trayecto? Quiere decir que lo podemos transformar con la edición de nodos y las curvas b ¡Ah! Ahí está el chiste. El chiste es que, sí... Habíamos visto que para adaptar un texto a una curva tenía, un lado, tenía una forma de poder después sacar la curva Pero perdía ciertas propiedades del texto Pero al mismo tiempo, al transformarlo en trayecto Gana otras propiedades Por ejemplo Ustedes dirán, bueno, pero yo si voy acá No, no, no me hace nada este. ¿Sí? Fíjense Sí hace algo Que es me voy al, a la edición de nodos y me voy, por ejemplo, a la E. Hago clic en la E. Y ahora la E, como todas las otras letras, es un enorme conjunto de nodos. Me voy a acercar bastante para que se vea. ¿Mm? Me voy a acercar más todavía para que se vea. Sí, Y pueden ver que son todos nodos. Por lo tanto, yo puedo, si lo necesito, deformar las letras a mi gusto. No solamente están las fuentes, las familias tipográficas, ¿sí? que tienen distintas formas eh, y distintas características. Sino que también puedo hacer que... Un, en este caso una letra, actúe como podemos, habíamos podido hacer con otros objetos, deformarlos. Un ejemplo que se me ocurre en este caso es para los casos en que nosotros, vamos a suponer que, que estamos haciendo un, un logo para una para una empresa, empresa que, cuya marca se llama Águila. No estoy haciendo propaganda de chocolate chocolates águila, vamos a suponer que es otra águila, qué sé yo, una empresa de transportes o una inmobiliaria, lo que sea. Entonces, ¿qué hago? Escribo la palabra águila y la A la puedo deformar con paciencia, con trabajo, con este método, y transformarlo también que sea una A con forma de cabeza de águila. Por ejemplo, se me ocurre. ¿Sí? Fíjense, yo voy a hacer clic acá Y puedo deformar la E Aparecen las antenitas para poder manejarlo mejor ¿Sí? Voy a hacer clic acá y me voy por acá Y clic acá y me voy por acá Hoy no bueno, estoy muy creativo, pero... Lo que quiero es que vean que pueden deformar, me voy a ir un cachito para atrás, ahí, y me voy para acá. Puedo deformar esto y hacer <coughs> que la E se vea que es una E, pero... También, vamos acá, ahí, ¿sí? que forme una E, pero también que sea otra cosa. Por ejemplo, recuerden, yo puedo seleccionar varios nodos, no, no seleccioné mal, seleccionar varios nodos, y les digo que sean curvados. Bueno, voy a decir así, ¿tá? Entonces está apareciendo la cabeza de... De del chico malo de, de los Simpson, ¿sí? Este, por ejemplo, o sea, me permite ir dibujando, como en otros casos, en base a. Bart Simpson, me acordé. En base a eh, una forma ya, ya hecha, ¿tá? Además, este objeto es uno, es otro, ¿sí? También puedo seleccionar el texto y que desagrupe todo, objeto, desagrupar. Entonces ahora cada uno es un objeto distinto, incluso aunque no los deforme. Me voy a alejar. ¿Ah? Puedo jugar con todas estas opciones que estuvimos viendo para hacer un logo, un, un póster, un flyer, como le dicen ahora, este, un folleto, una etiqueta para un frasco, lo que querramos. Y de esta forma poder ir creando, sabiendo que existen todas estas herramientas. Bueno, por ahora, después vamos a seguir con el tema de textos, pero por ahora creo que ya les di bastante para pensar y para ejercitar.